El pasado sábado la localidad de Peñalén estrenó en su parque una estatua realizada por el escultor Andrés Mena de Olmena de Copeta para reivindicar la igualdad y evitar los malos tratos Cultura que simboliza el respeto que tiene que haber entre la gente en general, no solamente entre las parejas es una escultura realizada por Andrés Mena con su motosierra fuimos a cortar una sabina aquí al pinar de Peñalén y de una pieza sola ha, ha, ha conseguido hacer eh, la pareja, la mujer intentando volar pero con un ala herida, está, tiene un ala un poco rota y se supone que su pareja en vez de aprisionarla, en vez de evitarle el vuelo y la libertad le está ayudando a, a volar como, como una persona humana, debe ser. Que gracias a todas por haber venido. Que aquí tenemos un recuerdo y un muy importante de, de sabemos lo que es la violencia de género en vivo y en directo. Podía estar acompañándonos alguna persona que no puede evidentemente estar, pues en, en su honor también va esta escultura. Cuando me la encargaron casi estuve a punto de decir que no Porque como es un tema con tantos aristas pero pues Después mmm, pensé un poco y estaba haciendo en plan bueno Pues un, unas mujeres con alas en, en el centro de interpretación de Corduente hice una y, y disfruté un montón Y me pareció bonita Y luego pues uniendo las dos cosas Dijo hey, ¿Por qué no hago una mujer con alas? Con una ala rota y la pareja ayudándole y esa fue mi inspiración y cuanto más lo piensas yo más convencido estoy que sal, o salimos como sociedad lo antes posible de esto juntos o no salimos por lo tanto no sirve decir el chico, no, el chico le, no como sociedad tenemos que salir juntos y luego Esther me decía frases me ha dicho unas cuantas frases que, que quería poner aquí y y yo dándole vueltas a esas frases, pues para yo he encontrado una que a mí me gusta mucho no... y no tiene ningún, creo que ningún arista. Y es decir, sin respeto no hay amor, ni amistad, ni nada. Y creo que con esto hay poco más que decir.